A veces hay otro caso que le voy a mencionar, digo, Calderón, pero el transporte barato, yo puedo llevarme el técnico de Santo Domingo de Arrabacoa, o yo puedo llevarme el material, pero ya en el lugar tengo que buscar un sitio, ok, si estamos en un monte donde hospedar al técnico y tengo que buscar un sitio donde guardar el material. Si es un material como el cemento que no se puede mojar, pues tengo que buscar un sitio donde guardarlo, no puedes ir a Entonces, ese gasto adicional para poder.